¡Ojo con estas dos noticias de los cracks del PSG! ¡Empezamos por Leo Messi! Reemplazaron nuevamente a Lionel Messi en un partido del Paris Saint Germain. Algo que no era usual desde hace unos días y verlo en el banquillo fue un gran golpe. Entonces el compañero de equipo de Leo en Argentina Alexis McAllister le pidió a Cristo Galtier que le permitiera quedarse en el campo de juego El centrocampista argentino no figura entre los viejos amigos de Messi Sin embargo no dudó en expresar su opinión como aficionado más que como profesional Nos gusta que esté dentro de la cancha, se le nota la molestia cuando lo sacan Seguro es un tema que queda ahí adentro, en la plantilla. Ojalá que el director técnico deje de sacarlo y lo deje en la cancha porque todos disfrutamos al verlo jugar, dijo McAllister a ESPN. El futbolista argentino McAllister que milita... En el Brighton de la Premier League Es uno de los potenciales jugadores de Lyon El Scaloni para clasificar en el Mundial de Qatar El jugador pasó un tiempo con Boca Juniors Antes de pasar al fútbol inglés Quería dejarlo respirar Dijo Galtier, reemplazando a Messi por primera vez La imagen del Argentino en el banquillo Con un gesto claramente enfadado Dio la vuelta al mundo Pero aún así, se mostró controlado Es importante señalar que fue el Rosarino Quien dijo que no le gustaba salir del juego No me gusta salir, es más Prefiero entrar y jugar menos que tener que salir Muchos partidos se definen al final o casi todos Encuentras más espacio, la gente está más cansada Se disfrutan más los últimos minutos En los primeros, siempre es un partido trabado y con pocas situaciones Pocos espacios, dijo Messi a TJC Sport en 2019 Quizás el minuto 83 del partido entre el Paris Saint Germain y la Juventus En la primera jornada de la Champions Signifique para Messi un antes y un después Ya que rompió con una buena racha la raya de 3.242 días sin que Messi fuera reemplazado en los Juegos de la Liga de Campeones, esto es memorable. Antes de esto, había sido sustituido por última vez en la Champions League ante el Barcelona el 21 de octubre de 2014, ...en la victoria del Ajax por 3-1 en el Camp Nou, cuando aún jugaba para el Barcelona. La duda ahora es si Lionel Messi pasará a formar parte de una plantilla de jugadores que suelen salir en la segunda mitad. Como hemos visto, el argentino simplemente no le gusta. Lionel Messi, de 35 años, apunta a la Copa del Mundo de 2022 en Qatar y espera llegar en condiciones. Por tanto, indignación entre los seguidores de Leo Messi por los cambios de Galtier sacando a la pulga en los últimos minutos de partido... Vamos a seguir hablando del entrenador del PSG y en este caso de lo que está pasando alrededor de Neymar y Mbappé y es que lo quiso aclarar en rueda de prensa el responsable del equipo. En rueda de prensa previa al partido liguero ante el Brest, Galtier habló este viernes de una acción del encuentro ante la Juventud de Turín el martes. Mbappé optó por chutar a puertas sin éxito, en lugar de pasar a Neymar, mejor colocado para marcar el tercer gol. El Paris Saint-Germain acabó ganando con cierto sufrimiento por 2-1. Kylian hizo una buena aceleración dentro del área, pero no vio a Neymar. Luego, cuando ves las imágenes en la tele, todo parece sencillo, pero son dos segundos para tomar una decisión y Mbappé estaba centrado en el balón para chutar, explicó Galtier Para disculpar a su jugador estrella El entrenador que confesó haber hablado Con el delantero francés sobre esta jugada Dijo estar convencido de que Mbappé Dará asistencia a Sanei y Ney a Kylian No sentí nada negativo por esta acción de partido Abundó, la relación entre Ney y Kylian Es muy buena, lo digo sinceramente Sanjo, hacen juntos los ejercicios Se les ve juntos en los calentamientos Los dos atacantes tuvieron un roce Hace unas semanas a cuenta del orden En el lanzamiento de penaltis por tanto, quiso quitarle hierro al asunto Galtier entre Neymar y Mbappé.